Quererte es una delicia, adorarte es pura justicia. En mi vida ha sido un regalo, porque hay mucho amor y poca malicia. La verdad es que no sé el porqué de quererte tanto. La verdad es que me extraño y a veces incluso me hace daño. La verdad es que no sé cómo ponerme Pensando en ti mi alma se duerme Nunca llego a saber el por qué, Cuando te enamoras nada se entiende Quererte es una delicia Adorarte es pura justicia En mi vida ha sido un regalo Porque hay mucho amor poca malicia pero todo se explica en la vida te amo tanto porque vida me das porque las horas se pasan volando porque lo mejor aún lo sigo esperando y cuando llega la plenitud del amor entonces lo gozaremos los dos Entregados con fuerza el uno al otro Como siempre van unidos Caballero y potro Como siempre van unidos Caballero y potro Quererte es una delicia Adorarte es pura justicia En mi vida ha sido un regalo porque hay mucho amor y poca malicia Porque hay mucho amor y poca malicia